Barrio para decir. De manera, la idea ahí es recorrer los barrios, conversar con, con los vecinos y, y poder tener un encuentro así mano a mano y sobre todo ir recogiendo las inquietudes que hay en, en la zona. ¿no? La idea nuestra es poder eh, ir en cada encuentro recibiendo esas inquietudes, vamos tomando nota de, de los planteos que se realizan. Y lo que hacemos es tomar nota de eso y ver en la medida de lo posible en qué podemos ayudar, la manera de poder solucionar todos o algunos de, de esos temas y este, al mismo tiempo ir viendo la posibilidad de eh, generar en lo que tiene que ver con, con las propuestas que realizamos, incluir esas, esas demandas. ¿no? Los contenedores de basura. Los, rece los receptáculos, no sé cómo se llaman, los depósitos para latas y cosas por el estilo que sí. están en todas las Que son cosas buenas, eh, no estoy hablando de que sean malas. Y las paradas de ómnibus. El que planifica dónde colocarlas debe vivir en otro país. Eh, salís, de devoto, salís de devoto. Y tenés un coso de latas en la entrada que para la derecha no ves. Y ojo... Supongo que todos lo han visto, porque todos lo sí, hemos pasado una por ahí en auto o en moto. O sacas medio auto para afuera o te quedas dentro del estacionamiento y después salís acelerado mirando para el otro lado. Lo cual, para poder hacer las cosas bien tienes que hacerlas mal. Eh, no hablen, bueno, las paradas de ómnibus, increíble. La parada de ómnibus está en la esquina de mi casa, yo vivo en y Rafa. La parada estaba frente a la carnicería contra la esquina. Ya ah, está llegando a la otra esquina. No, no, en serio. No sé por qué cada 7-8 meses, meses la van corriendo. Eh, ojo, a mí no me molesta que la corran. Yo vivo en el medio del otro lado. O sea que ir por un lado por el otro me da lo mismo. Pero es la parada del ómnibus que está en la esquina de un sanatorio. Entonces el pobre tipo sale del sanatorio. Para tomar el ómnibus tiene que caminar una cuadra y media. Las están cambiando es todo, increíble. ¿sí? Y cada sí. vez que esto, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, yo trabajé 50 años. Me jubilé con 1.800 pesos. Pues ahora estoy en los 8.000. Pero tengo que pagar, tengo una casita modesta, plano este, modeta, económico. económico. Claro. Y tengo que pagar de... ¿Cómo es? puesta por sí, Contribución. de contribución nueve mil pesos qué te parece y este primaria después el puerta puerta después ¿no? el saneamiento ¿Sí? Sí. este bueno no, para y, ahí. y todo lo demás vale. cómo hago yo para para pagar, para estar al día todo eso con todo eso y comer, y vestirse, sí, Exactamente, 4740 mil. De igual, desde 2007 ¿Dónde? estamos peleando de, por señalización Ahora, últimamente, cada vez que hay un choque, eh, Silvia me llama, yo voy, fotografeo el choque. Tengo que aclararle a él que, que yo le estoy, estoy sacando los voto no por morbo, sino porque soy concejal vecinal que estoy tratando de pelear por el, eh, que coloquen esa iniciación. Y eh, como expediente, firmas, varias veces lo hemos pedido en equivocado con más de 200 firmas. Sí. Eh, y tampoco hemos logrado nada. Ahora le, me, le mandé un email personal al alcalde solicitándole a él que eh, priorice la colocación de eso. Ah, eh, hasta ahora he tenido prestaciones de él de que sí, que lo va a poder hacer, que lo mandó atrás y un transporte, que estuvo bien, pero que estén colocando una parada después de 7 años que la pedimos, este, que nos vinieron un día con bombas de y que en medio barrio se cortó el pecho diciendo fui yo, este, ahora nos colocan en un nuevo lado y la sacan, eso sea, no va a hacer pero está, este... Ahí tenemos dos, Juan. Sí, pero una abuela. Yo, creo, yo estoy muy desconforme con la seguridad. Yo creo que no es justo que uno trabaje toda la vida, o todo el verano, o cinco años, para comprarse una bicicleta, una moto, un auto, y ahora venga uno que no le gusta mi cara y vaya allá enfrente, y le dé una patada a la puerta, y me hunda la puerta, y yo lo agarro del pescuezo, y llamo a la policía y le dice, ¿qué le hizo? Me dio la puerta es menor, suéltelo, lo va a lastimar y va a usted preso Sí, eso entonces yo lo tengo que soltar y tengo la posibilidad de ser se procesado porque me rompieron el trabajo de 5 o 6 años de vida. ...con eh, la policía en la calle recorriendo haciendo derechos de previsión. ¿a quién le molesta por ejemplo que salimos acá? nos pidan el documento para saber este, quiénes somos, si tenemos antecedentes o no la, a la gente honesta no le molesta bueno, esa es una, una, una herramienta que hay que darle a la policía que se le sacó y este, me parece que sirve para prevenir. Un mapeo del delito. O sea, la policía tiene que saber dónde son las zonas donde hay más delito y actuar allí en esa zona. Y la sabe. Con, con control, la sabe, la sabe. pero con controles, con este, prevención, con.. Eh, patrullaje con la posibilidad de revisar a quienes se mueven allí en qué qué actitudes salen. Un respaldo legal. ¿Puedo una cosa? pero bueno, que... el un se respaldo legal. Legal. Es un buen respaldo legal. Había un decreto que, que permitía eso que y, que se, y se derogó se el, Entonces, el se Esperemos, bien. esperemos en fuerza no, y esperemos falta. Este, a, a ver, ¿cómo es? poder cambiar un poco la realidad, ¿no? Pero, pero ¿te da la orden para volver con las veces si que, que ustedes quieran y y tener estos mano a mano que realmente este, para nosotros son, son bien interesantes. vamos a, Con Juan hemos levantado apuntes y vamos a, a hacer algunas cosas, a, a poner en el diario otras, este, y bueno, y seguir peleando ¿no? Sí, sí. Pero nos necesitamos mutuamente. Sí, mutuamente. Bien. Muy bien. Muchas gracias.